esta arma que ven por aquí es la mejor arma que pueden usar para barrel royal o para multi si así lo desean y esto es lo, con lo que cuenta cuenta con freno de boca ligero RTC colata strike digitación, empuñadura frontal de Ranger y cargador ampliado de 50 balas. Ustedes pueden poner el de 50 balas o el de 40. El... Y así es como se vería el arma en acción. No muy bueno. El retroceso es casi nulo. No hay, no existe. Conciado el... bajo el retroceso. Airdrop incoming.